superior de arte dramática es equivalente a todos sus efectos o título universitario de grado por tanto no se nos puede aplicar o peda letra a normativa de secundaria si se nos aplica o peda letra a normativa de secundaria no podemos desenvolver de manera óptima los estudios de un título superior Hoy fue a primera jornada de los tres días de folga convocados por la CIGA, respaldando profesorado y estudiantado de la Escuela Superior de Arte Dramática de Vigo. Con un éxito de participación, como estamos viendo, y con un seguimiento do 100% de profesorado. Lo que está aconteciendo en la Escuela Superior de Atenas de Vigo es clarísimo, es paradigmático. Son recortes indiscriminados en no el ensino público, a desconsideración en todos los niveles de la inspección educativa y de la propia consellería. Estamos asistiendo a un acoso y e derrubo de este centro desde ahí años. En los últimos cinco años perdióse un 20% de profesorado. Aquí había 42 personas impartiendo docencia. A día de hoy se quedan 34. Y la intención clarísima de la Consellería es reducir la calidad de la oferta educativa que tenga ESAD. Y desde luego, desde a CIGA y yo, profesorado, evidentemente, exunto constantado, no estamos dispuestos a consentirlo. Mantenemos a presión, mantenemos a loita y objetivo final es que no existan recortes y que, evidentemente, Estudios superiores que se imparten en este centro tengan a calidades eh, que ven demostrando en estos últimos años. No somos secundarias, somos universidades. Trabajamos desde hoy toda mañana a hoy toda tarde. E merecemos un respeto que empieza simplemente por hacerse dos recortes. Exigimos a restitución de las propias.